Las descripciones de contactados, abducidos y testigos de encuentros extraterrestres señalan diversas formas de criaturas venidas de otros mundos. Hoy aquí les voy a presentar 5 criaturas extraterrestres que pudieran ya haber visitado nuestro planeta. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. Reptilianos Como su nombre lo indica, son reptiles antropomorfos cuya civilización se expandió desde el sistema de Alpha Draconis, por lo cual también se les conoce como draconianos. Miden alrededor de 4 metros de altura y se caracterizan por ser excelentes guerreros y por tener un sistema político-militar sumamente jerárquico y competitivo. Poseen además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 ¿Qué tal gente? Recuerden que este 29 de febrero y primero de marzo nos vamos a ver en Acapulco, en la Concomic. Bajo este video les voy a dejar el link para que vayan a ver qué más cosas increíbles van a ver en la convención. Mientras tanto yo les voy a dar una plática, vamos a dar... Eh, conferencias, regalos Nos vamos a tomar fotos y vamos a platicar mucho Sobre fenómenos paranormales De misterio, ufología, criptozoología Y demás cosas enigmáticas Recuerden 29 de febrero y 1 de marzo Allá nos vemos en la Concomic Acapulco